Iktyotlak ipa in tonale den semana intetlamasti kawan omosentlali toyake sanseknin wan oyekla tla tsaq tleka momoq ika in teke den judiatecos. In Jesús o kalakowak wan o in nepanko intetlamasti kawan wan okin intla palolok ik kinelwilok. Shimoyolse sewican. Satepa y cometo inin, o kineshtililok, in mahuan, guan in te yelpa, o ik, o teitaki te Niman Jesus, Niman Jesús ni el o, o Shimoyol sewican can, que into waietatsi, o nechwal titlani name la ikon ichkon titlani nameguan O un guan o si quisiera, ¿en sin dios? ¿En Akiname me guanten? ¿Nanquinta popolwíské in tlatlacol, Mucahuasque chipaguake? ¿O que amo? ¿Nanquinta popolwíské mukawaske sanicón tlatlacol Titoque. ¿En Tomás, se den matlatle, Juan Ome, detrás de caguán? ¿In aquí quito ¿Amo iwan o ¿I cué u Alwiluac en Jesús? Satepa in oxekin te o okelhweke Ote te itake intu te gozi Guantumas nikitas ipan temawan in Tlacocoli ica in clavos Guantlamo nikalakis Nomapil, in kanin o in clavos Guantlamo nikalakis noman ipan teyelpa Auel niknel tokas Chikuei tonale satepa intetla masticawan omo na chikotoyake i inon tonali in tomas ompa inguan o Onkan maske ipa inkali kali oiektlatlatlatsaktoya in Jesús o oki tlanepantla den yeguanten wan omotlapaloque, wan oan oki neshuilok. Niman Omolwik in Tomás. Shikita inomaguan. Omaguan. Shikalaki nika momapin. Ma Shikma nika ipa yelpa. Wa Yakmo. Shimoshikoti Onka in Tomás o tenangilik. No Juan te no dios. Uncan Jesús Omolwik. Tomás. Asan tiknel toka yotinechitak. Pacto que maske, Amo nechistu Juan One nech Juan Jesús o Mochiv, oxiquimia o Tlachivte, Maguistec, in hispan, in Te Tlenamo ka Tlacuilole, Paini Namatl. Waininka, Tlacuilole ik na meguanten, Shik Ken, in Jesus, Jaguatzen, in Cristo, in ikonetsin Dios, Juan ik, Shikpiakan, in yanquik Nemeliste ik, nante Neltokaske, Jaguatzen.